Muchachos cómo están bienvenidos hoy toca gastar 14 mil créditos vamos a romper el chanchito y vamos a ver cuántos niveles de colección vamos a poder subir Muchachos ya estamos preparados yo he comprado el pack de Dino eh, como ya saben es un pack que para mí es decente no es el mejor pack no vienen tokens pero aún así me ha ayudado a poder llegar a esta cantidad de créditos lo que voy a hacer acá ahora es subir los niveles de colección Acá está toda la gente en el chat ahorita en la transmisión. Como ya saben, la transmisión en vivo siempre está de lunes o viernes por las noches. Ahí si quieren formar parte del chat también. ¡Bien! ¡Yeah! Ya, si quieren formar, si quieren estar en la, en la nochecita, ya saben dónde pueden entrar. La plataforma morada, enlace en la descripción de este video. Ahora... Vamos a ver el nivel de colección en el que estamos actualmente, ¡Uy, uh, caramba! Mira Gastón, muchas gracias, ahí está Goku subiendo de nivel Super Saiyajin 2, a ver, vamos a ver si se vienen un par de sus más, muchas gracias muchachos por el apoyo nuevamente. En total tenemos ahorita 2349 de nivel de colección, muchachos, otra cosa más eh, importante, no estoy abriendo los cofres ahorita, solamente los estoy dejando... Por abrir para hasta el día 31 de enero cuando vaya a llegar el. Como ya saben, vaya a llegar el nuevo parche. Entonces así voy a tener más posibilidades de poder sacar a, a, a She-Hulk, a, a a Titania y pues a. Al cual le va a otra carta ahorita a Luke Cage, ¿no? Poder poder poder sacarlas en la serie 3 ¿no? entonces me da más posibilidades de poder hacer eso así que por esa razón estoy guardando los cofres ya les he mandado esa noticia, ese consejo ese tip de hace rato eh, está en los Reels, está en los Shorts en Instagram, en Facebook, en todos lados les he mandado ese consejo y les he dicho que eso es de fuente de los mismos desarrolladores que es una fuente oficial del juego donde les están diciendo que pueden dejar los cofres por abrir sin ningún problema y para, y para el 31 de Enero cuando llegue el parche pues ahí van a poder abrir los cofres digamos con él con la actualización de las de las series no del dropeo de series así que ya saben y ahora sí vamos a comenzar entonces a ver el tema de la mejora de las cartas si quieren ver el video donde les hablo sobre el tema de las Infinity splits ya saben ahí también está hay mucha información sobre el tema de las Infinity splits de las variedades que pueden salir según la cantidad de splits que vayan haciendo Bien, entonces, estamos ahorita con 14.000 créditos y vamos a comenzar a hacer las mejoras, correcto, vamos a comenzar a hacer las mejoras. Yo voy a comenzar acá, como ya les dije, eh, siempre lo recomiendo, eso sí, siempre lo recomiendo antes de comenzar todo el video acá del, de la mejora. Mejoren primero siempre las cartas que estén con el marco gris, ya, esa es la mejor, la, la de todas, la más eficiente mejora que van a poder hacer de todas. Y luego de eso, cuando lleguen al marco verde, ya, mejoren la que a ustedes les guste. Sí, ahorita para mí voy a mejorar todas las que tengo acá disponibles por mejorar en marco gris y después de eso voy a mejorar a Sabu y voy a mejorar a Dino, que son mis dos cartitas que quiero este tratar de subirlas a pues a que tengan su fondo holográfico. Quién sabe, más adelante de repente fondo negro también fondo ink. Así que vamos a eso, van a ver todos ustedes así rapidito y después ya vamos a después ya, ya van a ver eh, hasta qué nivel de colección hemos podido llegar con mil créditos. me gusta también. Oh, ¿Qué pasó? Le ha regalado a Boy viejo. Ahí tenemos una suscripción. Estamos en 94 subs, muchachos. Ya saben, eh. Acá hay un reto. Eh. Llegamos a 100 subs. Se viene sorteo de pase de temporada, eh. Por ahí, eh. Para que vean el que lo que se pierden por estar acá. Ahí está. Muy bien, bien dicho, bien dicho. Ya, yeah, y no vale la pena tampoco. No vale la pena seguir subiéndolo ya. ¡Toma! A ver, seguimos, ¿eh? ¡Split! ¡Bien! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Let's go! Primera variante negrita, viejo. Primera inque, Primera ink que me ha salido viejo, primera ink que me ha salido en Let's Go Ok, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos con ese flip, perro. A ver, ya nos hemos tirado todos los créditos acá con esta con esta subida de Silver, viejo. Ah, me ha traído la galaxia esa, ¿no? Ah, pero mira, ve, me ha dejado en blanco, ¿eh? Yo creo que ahí ni siquiera debería subirlo a Silver ya, ¿eh? O sea, al menos ahorita no debería subirlo. Creo que ahí me parece que ese estilo está bueno, ¿eh? Como justamente es plateado, parece plateado, ¿no? Y creo que le da un buen aspecto ahí al Silver Surfer, ¿eh? Muchachos, y hemos terminado de hacer todas las mejoras del mundo. Y acá hemos terminado en 2667. Creo que estábamos en 2349. Y hemos logrado subir como 318 niveles o algo así. Que es una cantidad regular para 14.000 créditos ahorita. Estamos pendientes por abrir 45 cofres Recuerden que para el 1 de febrero En transmisión en vivo voy a estar abriendo Todos estos cofres Incluso todos los que sean suscriptores del canal Y tengan más de 20 cofres por abrir También se pueden unir conmigo para abrir los cofres Ahora, ¿qué es lo importante en este video Más que el abrir los cofres Que es lo que no se va a hacer todavía Más que todo lo que yo quería ver Era confirmar la parte del video que había hecho De las Infinity Splits Y acá a mí ahorita me ha salido Como les estaba mostrando Me ha salido Brut Mira, ve en el cuarto, el cuarto Infinity Split me acaba de salir Brut con partículas doraditas me parece, en Ink. Y justamente pues las cartas generalmente más buscadas ahorita siempre van a ser Ink. A mí me encanta cómo se ve ahorita Brut, yo ya lo dejo ahí, esto ya no lo voy a subir. Y pues ahí está ahora, con respecto a otro, acá me ha salido por ejemplo Silver Surfer, no me ha salido, este es el cuarto Split y no me ha salido en negrito todavía. Pero quiero ver si el siguiente Split de repente sale mejor eso todavía lo, yo lo, por el momento lo voy a dejar así porque creo que está muy bien el estilo también eh, acá con Silver Surfer eh. así que ya saben todos los días de lunes a viernes estamos en transmisión eh. Es más, acá hay, la, acá hay gente, acá hay Sugar Daddy que están entregando, también están regalando suscripciones para la gente que está acá. no, eh, Por ahí tenemos metas también para poder hacer sorteos de pases de temporada o de paquetes, por ejemplo, que pueden ir saliendo. De repente esas cositas van a ir avanzando. Así que todas esas cositas, si ustedes están acá en el canal, pueden, ver, pueden eh, tener la chance de poder disfrutar también de esos, de esos beneficios. Así que ya saben, se me cuidan. ¡Nos vemos allí! ¡Un abrazo para ti!